Una mujer que... ¿Un influencer? Sí. ¿No es influencer? Una, una figura popular en las redes. Pero, en, espérate, ¿no es influente? ¿Sí o no es influencer? Para mí no lo es. ¿Por qué, ¿Por qué no, no es no, una no, influencer? No, porque no lo es. Y ya, confirmate con eso. Pero qué. Porque no lo es. ¿Cuántos cuánto views bueno. cogió hoy en la entrevista? Todos los views del mundo. Puede ser una Instagram, pero no, te no influencer. También, ¿qué te influye? ella? la homilloda. ¿Pero qué te influye? En ponerte panty y vainas raras. No, ponen... no, no, no ¿qué te influye? ¿Qué promueve? ¿Qué promueve los panty y la vaina rara? Mm. La panty, la mujer va a comprar el panty Porque mamillona le dijo, vea flaco El flaco va a comprar el, el, el no, panty No, la el flaco de... la, la compra No, el flaco la compra entera <risa> y ya se el, el flaco va a comprar el, el panty porque, Señores, mira, la, la mamillona da lenta trompada Esposo Mete tu mano, Al no esposo va. Alguien la graba y se hace viral Y ella va Y le reclama por qué la graban Mírenlo ahí el video Gracias a los famosos urbanos Con el esposo y le quería quitar hasta el bulto, yo no sé qué era lo que tenía el bulto la, la, ese porque la mami yo de una sicaria. <risa> ah, que no quería que se fueran, señores, pero Te digo, mire, mire. Qué que casualidad. Tú no te vas. Ay, Dios mío. Me, me, me, eh. Por cierto, quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Brooklyn Barbershop allá en Nueva York, en Brooklyn, me mandaron sí. una foto también del programa allá en la barbería. Eh, están activos, activo, activo. No, pero mira, no, no te vayas. Contate que no te va. Ay, pero de casualidad lo grabaron. Dios, Explíquenme Dios. eso, no sé. o sea, Neto, ahora, qué casualidad. Eso fue una estación, okay. una voz. Neto, pregunto. Mm. Si es a ti que, que, que una mujer tú ya te hace. No, hacer no, pero no, como un gallo me pongo. ¡Ah! el padrote, mira, Ahí okay. se va, ahí está aquí ya! Oh. Mira, mira, mira esa mujer. Dios mío, eh. ¿Eh? Sí, sí, ahora hay un video. Hay un video, ok, ok. Antes de poner el video, ¿lo censuraron el video? Atención, Fernando. Sí, dale video. Dame el audio, dame retorno. Oigan, ¿qué es lo que? Ayer yo tomé una bomba parada y estaban esperando el agua de Houdini. Yo quería llevar a Houdini a buscar su agua y él, porque yo también estaba ocupada, no quería quitarme mi tiempo. Yo le dije, ¿qué es que no se quiso montar y le entró a pasta que se montó. Pues ahí no grabaron y ya ustedes saben qué es lo que Tú te estás riendo de mí. Yo vengo a preguntarte para que tú me cheques la cámara. Y tú estás riendo de mí, no, buena no, m. Yo no, mí? no, yo no me estoy. Riendo. Tú te estás riendo de mi m. Te estoy diciendo que me cheque la maldita cámara. Que De aquí me grabó y tú te estás riendo. Entonces, la vamos a hacer como tú quieres. porque tú te rías cuando yo te doy la espalda? ¿O fuiste tú que me grabaste? ¿Fuiste tú que me grabaste? No, señor. Oye, que lo que te voy a dar hasta hoy para que tú me averigües quién me grabó aquí en la bomba. Si tú te consideras una mujer, no me averigües para que tú veas qué es lo que conmigo. Con cualquiera lo voy a hacer. ¿Entiendes? Ríete que te voy a dar la espalda, rata. En esta bomba, eso es lo que yo quiero saber. que me grabó en esta bomba? Porque yo salgo grabado en esta bomba. Yo quiero saber cuál madre que me grabó, ¿entiendes? Y lo vamos a arreglar como tú quieras. ¿Entiendes? Quiero saber cuál madre que me grabó ahí. Señores, señores, <risa> señores educando a la enorme. población. Señores flaco, ven acá. Flaco, aquí viene estos flojo. Aquí, flos. por favor, flaco. Ella sabe muy bien dónde hace eso, porque ella, ella puede encontrar una burría que no sea la dama que estaba ahí. Sí, bueno. ¿Eh? Esa muchacha ve es que, que no una, es de la... Una persona decente y viene tan loca, la mamillora ¿cómo que se llama el novio de ella? Dice Judini, una cosa así. Y viene y reclama de mala manera, porque usted va decentemente, puede decirle: ah, oh, no, mira, pasó, mi me fue, fue, fue, pero ya fue claro. de mala manera. Ella fue de mala manera insultando a esa dama porque sabe que la muchacha no se iba a parar de ahí, pero ella se topa con alguien de esta persona que se levantan aburrida ¿eh? con el tiempo completo que no quieren vivir un ching más y no se sabe dónde ella la habían Gracias. puesto. Y esas son las influencias, dice el comandante Genomán. Aquí. No, pero que se le Influencia, ¿qué que está es el influyendo el la Influencer. mami Jordan? ¿Eh? Una, ¿Eh? Mujer, una mujer con suerte la gente que lo no, no escriban en WhatsApp. Yo lo que creo, hay, hay un, en un sentido le doy la razón a la mami Jordan y en otro sentido no se la doy. ¿En qué le doy la razón a la mami Jordan? Bueno, le doy la razón a la mami Jordan en el sentido de que para mí esa muchacha no tuvo que estar grabando cosas personales. No. La mami Jordan quizás no fue ella tampoco. Usted, bueno, quien sea. La persona que lo grabó no debió bajo bueno, se ve dentro del local. Sí, okay. sí, sí. Puede ser que fue un cliente que estaba adentro entonces tú, tú no puedes saber así mismo. pero ella le preguntó que le dijera a la cámara de seguridad para saber la persona ahora yo lo que creo que no debieron bajo ninguna circunstancia grabar a la mami Jordan discutiendo con el esposo de ella eso no le importa ni a, ni a mí, ni a nadie ni a nadie le debe importar eso hasta ahí voy apoyando a la mami Jordan ahí la mami Jordan tiene la razón, sí, tiene razón. que no debieron grabarla que no debieron hacer nada de eso en ese sentido lo de razón ahora ¿en qué no debió eh, recurrir la mamillona? la mamillona no debió ir a atacar a esa pobre joven imagínense ustedes la, se ve públicamente, se ve en las redes sociales públicamente, esa señora se ve eh, públicamente, quién sabe si no tiene nada que ver con eso o sea, no, o sea en el sentido de, pero que y, y puso un cliente también Ajá, puso un cliente, entonces agredió a la señora. ¿Por qué grabar a esa señora que no tiene nada que ver con eso? Puso que ella no tenía nada que ver con eso. Y la mamí y yo, está, estaba, eh, ¿cómo que se dice? Eh, le, le hizo un ataque. Eh, está diciendo ya. Eh, habla ahí de lo mío. Eh, habla ahí que tú quieres hablar. Dale ahí. Sí, buenas tardes. Dime. Eh, es, es bueno que lo grabara, pero no quizás que lo publicara, ya que se ve que no pasó gran cosa. Porque el hecho es que si él la hubiese matado a ella, ahí hubiese visto una prueba contundente. Ah. Entonces, cuando es un pobre diablo, cuando es un don nadie que lo graban y lo ponen en todos los programas de televisión, nadie dice nada. Entonces ella, como su moral, quizás su figura se ve un poco afectada.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 Claro. maltrato al hombre y sí, puede porque... ir por una calle mira ella me estaba maltratando eso es así porque hay igualdad de género no claro qu ella quiere igualdad de género y la puede meter presa mira me estaba agrediendo me estaba hablando arriba, Y ya mira, y mira, le pongo dos abogados ese punto está bien porque pues, vamos a poner un ejemplo si hubiera sido él que le da golpe a ella todo el mundo sale a defenderla claro tú es? ah mira analizando de ese punto no lo había visto así Jorge sí gracias a Jorge. Eh, Jorge Jorge, Jorge se le prendió ¿Eh? la para Jorge. ¿Eh? Que se eche fresco. Se eche fresco, <ríe> Dios mío. Ay, ay, lo que ay, hay ay. es, analizando desde el punto de vista, imagínense ustedes que hubiera sido el esposo de la mamilla que le había dado golpe a mamilla en ese caso. ¿Cómo hubieran estado las redes sociales hoy? Y ella agradecida con la que la grabó. <ríe> no, ya lo admite. No, bueno. no, mire, y le di le dio golpe para que se fuera. O sea, yo lo que quiero saber, ¿qué hubiera pasado si, he, si hubiera sido un hombre que le había dado golpe a O sea, si hubiera sido al revés. Que fue el que le dio golpe a ella. ¿Cómo hubiera, ¿Qué hubiera pasado en este caso? La gente que había salido, la gente que derecho de género y todo eso. Porque como que lo vemos como tan normal. porque qué la mami Jordan y porque esto? Nos indignamos, nadie se indigna. Lo cogemos a risas ah, sí. y la mami Jordan le, dieron, le dio golpe. Y ha sido un hombre... Ay, Dios mío, no se sabe. Si primera, hace un le golpe, en golpe en la primera plana. No, En primera plana tuviera, en primera plana, la mami Jordan. Ay, Dios mío. No estamos justificando la violencia contra la mujer. No, no. Pero hay contra violencia contra el hombre. O sea, claro que hay violencia sí. contra el hombre. Atención, Judi ¿es Judini. ¿Eh? Ella dijo que Judini, que se llama el hombre. Sí, yo no sé cómo se llama. Yo lo que sé es que eso hay violencia. Si hubiera sido una ¡Sométela! mujer, el Ministerio Público tuviera hoy metiendo preso al tipo hoy. Hoy estuviera. No, de una vez ahí mismo metiéndonos presos. Pero como era Mami Jordan que le da a él, nadie sale a decir ¿Cómo nada. ¿Cómo se llama la Mami Jordan? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Mami Jordan, yo, ¿cómo mami, mami Jordan. Mami Jordan. Mami Jordan. Ay, Dios mío, la influencia de los mami. Bueno. mami Jordan. Vámonos a la pausa y cuando retornemos tenemos tecnología. Hoy es lunes y Neto fue a, a la cueva de los Poppy. Ay, eh, ay, hacer ay, una ay, pregunta ay, ay. sumamente interesante. Así a que los ricos vamos... pendientes hoy. Eh, ri... No, hoy está Lugne, ya tú sabes. Ay, eh, ay. Vamos a la pausa y cuando nos retornemos tenemos más.